Hola, familias conscientes y despiertas. Eh, hoy tenemos una invitada más, que es una mamá muy despierta y muy consciente. Y bueno, ella su caso es un poco diferente a lo que yo normalmente trato en este canal, que como ya sabéis, es el tema del TDA, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ella nos va a hablar también de, de su hijo, que es un niño de 10 años precioso, yo lo conozco. Y bueno, no es un niño con TDA, pero yo creo que su testimonio pues, nos puede ayudar a todos a entender muchas cosas, ¿no? Y bueno, voy a, a presentarla. Ella es Mercedes Sevillano, es mamá, por supuesto, y es la autora de la trilogía suíbrica. Bienvenida, Mercedes pues muchas gracias, eh, Neus, por bueno, pues por darme esta oportunidad ¿no? de, de hablar un poco de, de, de cómo yo veo eh, eh, eh, todo esto, ¿no? A veces estas actitudes que tienen los niños que son completamente eh, pues normales, ¿no? O implícitas a esos niños, pero que en el fondo luego pues se etiquetan, ¿no? Se etiquetan. Sí. Y desde que fui madre eso hace 10 años, empecé a, a ver, ¿no? Ese tipo de etiquetas, <risa> que son muchísimas. Son muchísimas. Y, que, y que es verdad que esto del, del TDAH, a mí, siempre, a mí estas etiquetas, no, cualquier, otro, siempre me llama la, la atención, ¿no? Porque... Yo, de, yo creo que eso me ha pasado siempre, digo, hay una cosa es la persona y la actitud que tiene, o un comportamiento, o algo, ¿no? Esto es como cuando una, una cosa es si te duele algo, el síntoma, ¿no? Y otra cosa es realmente lo que hay dentro, ¿no? Claro. Y, y, y claro, si le ponemos en la etiqueta, digo, claro, pero yo no me conformo con eso, con la etiqueta, claro. yo quiero como profundizar, ¿no? Claro, porque... y, los problem el problema muchas veces es que los padres, pues, al poner una etiqueta es como que se quedan un poco más tranquilos, ¿no? Por su inconsciencia, ¿no? Por su ignorancia, ¿no? Sin ánimos de ofender a nadie, pero eh, a veces, bueno, con eso ya se conforman. Y yo creo que han de ir mucho más allá, ¿verdad? O, o bueno, o no conformarse y decir, bueno, yo soy quien, quien conozco mejor a mi hijo, ¿no? Tú esto también lo puedes haber vivido de alguna forma, ¿no? Sí, pues mira... A mí es que por una parte eh, siempre me han, me han interesado las personas, y siempre. Siempre además he tenido como mucha facilidad de socializar y como una atracción, o, o sea, entonces pero en el fondo es que me, me interesa ¿no? eh, profundizar en la persona. Y cuando nació mi hijo, eh, eh, bueno, que además él nació... Con una malformación en el corazón, eh, ahí parece como que la vida me puso todavía más, lo primero a conocerme mejor a mí, porque me di cuenta de lo poco que me conocía, de unas emociones que yo no me estaba permitiendo sentir, de, de, una, de, de un control eh, por miedo, por tal, que, que, que, que salía ahí, claro, porque ante la incertidumbre. Eh, y, y el miedo no a que mi hijo bueno pues eh, no, no, no, no lo superase no porque fue operado de, de bebé y todo el proceso no entonces todo eso te revuelve muchísimo las emociones a partir de ahí como que yo me, me quise conocer mejor o sea pero no es como ay, ahora me quiero conocer no vas como abriéndote a un conocimiento diferente no sí. y mmm, y es a partir de ahí también que yo le doy forma a, a mi proyecto, que es marketing de personas, que es sencillamente guiar a las personas y ayudar a descubrir su marca personal. Y es a partir de ahí que aprendo muchísimo de los niños, porque claro, cuando tu hijo ya va al cole, tiene amiguitos y evidentemente pues, eh, se te abre un mundo nuevo, porque eh, cuando tú no tienes niños, pues claro, no sabes... Eh, claro, al final es el, los niños y las inquietudes de cada padre y de cada madre. O sea, al final es eso. Uh -huh. eh, y claro, siempre se puede elegir, Neus, el decir, vale, yo tengo, o sea, todos tenemos nuestras no sé, inquietudes, inseguridades de padres. Un niño viene a sacártelo todo. <risa> a sacártelo todo. En mi caso vino por la puerta grande. O sea, me lo sacó de sopetón porque además... Yo no, no me detectaron la malformación que tenía mi hijo en el corazón en el embarazo, o sea, fue dacier, fue todo fasca, ¿no? Entonces es como, uff, ahora te vas a enterar tú de quién eres. Y al final es así, pero claro, si los padres volcamos, eh, o bien, por ejemplo, cosa tonta. Es que ese niño tal me ha hecho no sé qué, ay qué malo el niño, o qué no sé qué, pero de lo tonto, de, de lo básico de ahí, de decir es el otro niño, cuando son niños pequeños, hasta pues eso, hasta etiquetas de grado mayor, de porque es una, un niño y, y, o una niña que es, o sea que yo he visto niños, Neus, que con seis años te, te manejaban ya la, mo, la motricidad fina, de seis meses, perdón, increíble, de, de nerviosas o nerviosos o tal, lo que llamamos tal, y claro, esos niños van creciendo, esos niños tienen una expresividad tremenda, y no me digas por qué, ¿qué tal? Neus, pero yo lo, ve, yo lo veo, pero es que lo veo igual en las personas, por eso me encanta ayudarles con su marca, porque es algo, pero yo ya lo veía, y entonces los padres dicen, uy, este niño es muy nervioso, este niño parece que se tienen que adaptar a una sociedad de un molde concreto, entonces, vale, si no vale. eres así, y entonces, esa ansiedad que tenemos los padres, porque mi hijo, con su fuerza desde pequeñito, llegaba al parque y a lo mejor tiraba arena, le daba a una niña, ay, y lloraba, y la madre, oye, niño, no sé qué, la ya yo le odio, ¿no? sí. así, vamos sí. a ver, y oye, y la niña, mm, mm", que yo ya decía, jolín, mm", todo el rato, se, sabes, como mm, aprenden tan bien, ay, oh", tal, no sé qué. Bueno, pues todo eso asociado a etiquetas de cualquier tipo, al final van marcando, o sea, cualquiera, pero van marcando a, a, a los niños. O sea, y, y, y claro, como, como ahora hay una sobreinformación que, que se convierte en desinformación y, y luego parece ser que, que a los padres nos tienen que decir todo. El médico te tiene que decir tal, el Exacto. otro no sé qué, la televisión. Es un tema también que me gustaría también tocarlo, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado, ¿no? Como dices, de las etiquetas, ¿no? Todos son etiquetas, cualquier cosa que mm. hace un niño ya le pone una etiqueta. Eh, bueno, eh, pero mm. luego está el tema de los profesionales, ¿no? Que, bueno, pues los padres, por educación también, de ellos mismos, pues que creen que lo que los profesionales dicen eso va a misa y eso es lo que es, ¿no? Entonces, aquí entramos en otro tema que es un poco periagudo, ¿no? Es un poco que lleva un poco de, de controversia también, ¿no? Porque, a ver, yo no soy contra profesionales ni contra médicos ni contra profesores, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues en mi caso que, que yo pues sí que pasé por todo un proceso de, de tratamiento, ¿no? el cda pues a mí no me benefició ni el tratamiento médico, ni los informes médicos, ni los informes en la escuela. O sea, lo único que hacían es paralizar ¿no? todas mis pues, habilidades ¿no? y cualidades. Entonces, entonces, en este sentido, ¿tú cómo ves eh, los profesionales? A ver, más que nada los profesores, porque gracias a Dios tu hijo pues, no ha tenido que pasar por, por el tema de ir a un psicólogo o un neurólogo. Pero en el tema de la escuela, ¿tú cómo ves cómo ves el sistema educativo en general? Pues a ver, el sistema educativo, como, como, como los médicos, como todo, está todo, o sea, y, y no entro, eh, no, no, no, personalizo, yo no estoy hablando de, de nadie de nada, sí. pero está todo automatizado. Como vivimos en automático y parece ser que un ordenador y unos datos te tienen que decir a ti lo que te pasa, no, pero es que pasa con el médico, que es que ya parece que ya no... O sea, y seguro que ellos ya ni se dan cuenta de, lo, de eso, y seguro que cuando entran en medicina no, no lo hicieron para eso, ¿sabes? O sea, lo hicieron para, para tener un trato con, con, con el paciente, ¿no? Pues lo mismo con los niños, entonces aquí todo el mundo se desempodera para darle valor a los datos, para darle valor a lo establecido, a lo que a lo mejor eh, el sistema te, te dice, o sea, para esto, toma esto, no sé qué, ¿no? Como un poco automatizado, entonces el médico al final se desempodera y pone todo en, ah, bueno, si tiene esto, esto, esto, si te... pero hombre, ¿y dónde entra la persona ahí, no? Igual el profesor, en el fondo... Eh, yo no, o sea, yo por eso te digo, no, no, sé, no, no digo ni muchísimo menos que eso, pero creo que es pura inconsciencia, o sea, no nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo nuestro poder personal para dárselo a un sistema, a una máquina o a un tal, o a que, como yo no tomo la decisión, o sea, fíjate, es como que lo tome otro, entonces el padre tampoco, yo no sé, veo a mi hijo un poco activo, a ver si va a ser hiperactivo, le voy a llevar al médico, y claro, el médico, o sea, y así yo suelto mi poder, el médico, al final tienen unos sistemas, les dicen, pues a ver, ¿qué hace? que no sé qué, pero que tampoco tal, porque no tienen mucho tiempo, que mucho paciente detrás porque es así, ¿no? y entonces es un poco lo que lo que, lo que yo veo y el sistema educativo pues al final es lo mismo les, han, les enseña yo creo unas pautas y a no ser que entre de verdad la persona a, a, a, a o sea yo, yo no sé si, pero profesoras es que tuvo, por ejemplo, mi hijo, que es bastante en, enérgico, uh -huh. o sea, y llama la atención, tuve, excepto una al principio, que me decía que no se hacía con el niño, tenía dos años, uh -huh. no sabía jugar, no sé qué, porque era tan nervio, era nervioso. El resto fui afortunada o la vida me, me, me bendijo, no lo sé. Personas de verdad de, de alma, o sea, que de verdad todo lo contrario, o sea, sacaban a, a mi hijo lo mejor porque es bastante inteligente, entonces tira del grupo, eh, tal, o sea, supone se sac sacarle eso, ¿no? Pero porque entró la persona y cuando no, no entra la persona o, o, claro, se agarran a estas etiquetas o de repente el niño tiene un comportamiento, claro, diferente, lo diferente como que agobia, sabes, como que tal, y entonces ahí em, em, empiezan a tal, es como yo he visto en los colegios, eh, también de repente esto de los, yo no digo que esté tal, pero si un niño tarda más en, en hablar, pues es que tarda más, o porque otra cosa, pero hay que ponerle un, un psicopedagogo, no sé qué, o la tal, y yo, sin saber, eh sin saber, pero es que he visto luego a esos niños después y digo, pues tendrán otro ritmo o tendrán otra cosa, pero ¿por qué tan pronto? ¿Sabes? Y los padres, como los padres queremos lo mejor, pero estamos llenos de inseguridades y este mundo va muy deprisa y hay una desinformación de sobreinformación. Entonces al final, eh, no, ¿no sabes y das tu poder? A, a, a que opinen a que digan los otros y yo digo das tu poder porque en el fondo sí sí sí Dios creas en Dios o creas en lo que quieras o sea no tal pero si, si ese hijo está en tu vida es por algo Exacto. o sea y, y más a mí que tardé seis años y, y pensé que no iba a tener hijos y fue algo como milagroso no no no podía casi tenerlos ya uh -huh. y de repente tuvo tuve un hijo cómo, cómo pues es que, tengo que tenía que tenerlo y hay que sacar el jugo para tu vida. Ese niño viene a enseñar. <risa> Entonces... Totalmente, totalmente. Los, los niños son los maestros de los padres, ¿no? Y siguiendo con el tema de la educación, ahora que estamos en este momento de pandemia y, y de reclusión un poco, ¿no? Pues, eh, ¿qué opinión tienes tú sobre el homeschooling? O sea, sobre la educación. Eh, en casa. En, cuenta, en vez de llegar sí. a los niños al colegio, pues mm. tenerlos en educarlos los propios padres. Pues yo, a ver, esto es como aparte de no sé, yo creo que las cosas cuando pasan de una forma extrema, como está pasando ahora, es porque, o sea, no puede pasar desapercibido algo extremo. O sea, mucha gente dice que cuando todo pase y lo digo así, cuando todo pase eh, sí, claro, va a pasar pero no va a pasar igual para todos porque, porque a mí ya me pasó lo que me pasó cuando nació mi hijo pero no, no ha pasado igual para la gente que conozco con un niño con cardiopatía, no digo que ninguno sea ni mejor ni peor uh -huh. pero pero Jopé, yo pensé es un, esto es una situación que tienes o sea, no la puedes controlar, no la puedes cambiar, uh -huh. ahora y es, y es de zasca, ¿no? es de decir, o entras en ahí porque a mí que pase rápido, no sé qué, o la vives, o la vives. Uh -huh. Y lo que está pasando ahora eh, es mm, algo externo, ¿m? cada uno podrá informarse, mm, saber qué tal, pero es, es real, o sea, es una cosa que es, estamos perdiendo muchas libertades, hay miedo, hay mucho miedo, hay tal. Entonces, hay mucho, mucha división de personas, eh, de todo, hay es todo eso. Entonces, Jopé. Aprendamos, ¿no? Y luego el tema de los niños, <risa> el tema de los niños y que eh, los niños están más nerviosos, mucho más con, con, lo, con, con esto de, de, de, de, de ir al colegio eh, en un cuadradito, sí. en, en, en tal y eso. Entonces todo justifica por un, una etiqueta también y tal. Bueno, es por esto y tal, ¿vale? Bien. Bien, ay qué pena, los niños, no, pues no, no pues pena, sí, claro, pero qué hacemos, no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues sí, tienes la opción del homeschooling. Yo conozco gente que, que lo está haciendo, está homologada, son profesores eh, homologados, ¿eh? y a mí, o sea, me parece una, una buena opción, porque me parece más saludable también más si es una persona más cercana y si hay varios niños porque a ver lo que lo que por ejemplo a mí me todavía no estoy a lo mejor más preparada para el homeschooling es el tema social para mí el colegio lo que aprenden en el colegio realmente bueno están los libros y bueno eh, eh, lo que resulta que la vida va muy rápido uh -huh. Y el colegio enseña lo mismo que, que, que antes. Luego hay formas y formas de, de enseñar y de todo se aprende. Pero sobre todo para mí la prioridad es que socialice, porque creo que las relaciones es una escuela. O sea, las sí. propias relaciones son una escuela para la vida. Porque el día de mañana siempre va a tener que relacionarse. Y haga lo que haga, eh, va a ser muy, muy importante que, que empatice que, que sepa resolver los ciertos conflictos y eso se empiezan en el colegio. Entonces, eh, bueno, por una parte me, me gusta, pero si sí puede ser a lo mejor, como en varios niños, y a lo mejor quién sabe, yo ya veo personas no tanto de homeschooling pero, pero de, de con al, en, ya en edad universitaria de alternativa a la universidad. Que también está muy sistematizada automatizada y, y es que al final eh, no evoluciona me parece <risa> no y es lo mismo con el cole a lo mejor quién sabe venimos a, a otra que nos escucha un cole y dice bueno esta que dice y tal pero Jopé que está pasando algo algo gordo, entonces eh, sí llámalo pandemia o como quieras llamarlo, pero hay muchísimo más de, yo creo detrás ¿no? o sea eso eh, vienen cambios nos están poniendo al ser humano en el extremo con todo el cóctel emocional con es como sácalo ya saca todo lo que llevas que es tuyo está adentro Atrévete a sacarlo, así, atrévete, atrévete a sacar tus sombras, tu tal, porque no tiene nada que ver con esos, sino con, con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y quién sabe si de esto, pues, evolucionan los colegios, eh, pero bueno, yo creo que es que están, todo, están tan, es que no, ni, lo, ni un colegio privado, es que la, ahora mismo les eh, dependen también de del Estado y de todo lo que digan, ¿sabes? Entonces, al final, que nos sirva para darnos cuenta de la po del poco poder que tenemos, ¿no? Es decir, pues, igual se convierte en algo así, en, en, en eso, en, en nuevas formas. y, y, claro. y En un y, nuevo paradigma, ¿no? Venimos de claro, en las un nuevo... nuevas creencias y de nueva ya. programación y ahora estamos, pues... Como cambiando, ¿no? Toda esa programación sí. antigua. Sí. Que evidentemente no va a ser de un día para otro, pero Jopé, si algo sentimos, hay que actuar. Gracias. De acuerdo a lo que sentimos, ¿no? Entonces yo tengo eso, yo te digo, tengo amigas que estas, estas restricciones y, y que los niños son, no, no lo quieren, no lo comparten y entonces lo, lo están haciendo y... Y ya sí, bueno, porque también hay muchos niños, en este caso tu hijo pues, es más bien líder, ¿no? es un niño pues, muy sociable, con, con esa energía ¿no? pues, que le lleva a actuar y a ser el mismo, y bueno, gracias a tener también unos padres conscientes ¿no? que le permiten pues, que él sea él, no, no le cortan las alas, ¿no? como a muchos niños, pero también es cierto de que hay niños pues, que en el colegio pues, eh, sufren bullying, porque bueno, ya se desmarcan de que son diferentes y entonces pues, bueno, eh, lo pasan mal. Y yo conozco concretamente una madre pues, que optó por hacer homeschooling porque bueno, su hijo lo pasaba muy mal. Era, cada día era pues, ir al colegio era un esfuerzo grandioso para el niño y entonces de esta manera pues, la madre se siente como mucho más satisfecha de ella sí. y también del niño, ¿no? Porque según me explicaba, el tema de socializarse, pues también lo encontraba en, en las actividades que hacía también fuera, ¿no? De, eso, de eso es lo que... Sí, Siempre claro. es importante socializarse, desde luego, pero también hay que ver, a ver, en qué lugar está el niño, ¿no? En qué proceso emocional sí. para no mm. dañarlo más, ¿no? ¿Tú mm. también estás de acuerdo con eso? Bueno, lo que... Lo que me, me llama la atención es, como siempre, pues como cada persona actúa en base a, a, a su circunstancia en la vida. Esta, esta mujer eh, tuvo esa circunstancia y tú puedes estar todo el día qué malos son los demás y quejándote y no sé qué es lo que hacen hace mi hijo o actuar. Y, y, y solo actuar ya, actuar diferente además. ¿eh? Que, lo que, que pasa es que <risas> le empujó la situación. Sí, pero no encontraba apoyo tampoco en el colegio, ¿no? Porque no, claro, claro. Que cuando claro. es tema de bullying nadie quiere saber nada, tampoco los profesores tienen mucho, mucha información yeah. de cómo actuar, eh, no se rigen por, pues, por, por, por una actuación no determinada, sino que, mm. bueno, pues hay bullying, bueno, pues ya lo superará o hacen un poco oídos sordos, ¿no? Pero, es yo creo que, como siempre, es, perso es personal, si, si de repente hay un, una persona, un profesor, que como persona, él, eh, se, se, hay algo dentro de esa persona que quiere de verdad aprender eh, y guiar a esos niños, porque el bullying, o otra etiqueta que, en fin, que es que en mi, en cuando yo era jovencita, pues era envidias y ya está, son envidias, son cosas de que se despiertan, yo creo, y entonces, o un niño que en realidad no está muy bien y entonces reacciona dominando al otro, yo qué sé, no, pero bueno, va, va un poco por, pero la cosa es que son dos, o sea, como en cualquier conflicto, ¿no? O sea, está el que... El que eh, digamos, a, o, o intimida al otro la niño, cosa. le insulta lo que sea, sí. y luego el otro niño que se hace pequeño y tal. Entonces, para mí es como un ejemplo de una situación que pasa a diario y que, que tú te, o te haces pequeña o te, o, te, o te haces grande con la circunstancia, ¿no? Entonces, ese niño puede aprender eso. Y el otro niño, desde luego, pues está reflejando algo que, que pasa, algo que pasa, que, que pasa en su entorno o lo que sea, ¿no? O yo qué sé, entonces, es una, para mí es la forma de, de, de verlo, ¿no? Pero, y sé que hay algún profesor que, que, que sí que puede verlo así, o sea, pero es verdad que en el sistema y en la automatización y en el, y en el automático en el que vivimos, pues se dice no me complico, no tal, y si me da, claro, pues eh, bueno. Entonces al final eh, el poder y lo tiene que es, es, son los padres realmente, son sí. los padres y si, si de verdad no ves que eso, ese, en ese sitio no, no puede ser. Pues tomar decisiones, ¿sabes? Que claro, es, es difícil, pero es que parece que, es que parece que de verdad, y yo por eso, eh, por eso siempre, siempre hablo de marca, porque, y que, y que, y que, todos marcamos la diferencia de este mundo con nuestra marca, porque es que parece ser que, que lo diferente eh, da, y más ahora, o sea, que lo diferente es como, ay, no, no tal, o sea, la, la, somos diferentes. Somos diferentes, esa es la magia de este mundo, esa es la química del mundo, eso es para lo que somos entre personas, para portarnos con nuestras diferencias, pero resulta que ser diferente no está bien visto, y cada vez menos, cada vez menos. ¿sabes? Entonces aquí la, las que toman decisiones diferentes porque de repente, o sea, ese, ese niño o incluso un niño de, de, de hiperactivo, o, creo, o sea que con una energía o actividad extraordinaria, este, este niño este niño viene a enseñar todo eso de una forma, yo creo, más y más. Sí, sí, sí. Claro, sí. pero como ya está llamando mm, la atención... Y yo te lo digo como, madre, se te pone una cosa aquí, bu, bu, bu, bu, bu. Entonces, vamos, que es así, ¿por qué? Porque claro, tu, tu corazón o tu alma, lo que sea, te lo dice. Y hay algo en ti. Y tú, a ver qué van a decir. Ya se te ponen los miedos. A ver qué van a decir, a ver que no sé qué, a ver qué tal. Es un agobio. A ver si en el cole, cuando todo es mucho más sencillo, ¿no? Es más sencillo, claro. Permitir al final... a la persona y ya está. Eso es. Es... Somos personas y al final eh, somos personas que nosotros, eh, lo, la vida que pasa está para aprender, está para evolucionar y somos los números unos y nos ponemos al final del, de, de, este, de este automatismo que se crea, que, que, hemos, que, que, se nos, en la que se nos ha educado a todos no y al final... Eh, Jope, yo creo que padres deben asumir su, su poder sin miedo, de verdad. Y si un niño es diferente, es que es normal que sea diferente. ¿Eh? Es que hay niños que son más introvertidos y más de pintar en su casa y que te hacen unos dibujos de flipar. Y a lo mejor los padres dicen, es que mi hijo no habla, es tímido. Bueno, no es sabe matemáticas, ¿no? Y caemos en, eso. Mucho, sí. caemos en eso, ¿no? Y a mí es que los, los niños, bueno, y amigas mías que, que se pueden reír porque dices es que, pero porque son tan interesantes, o sea, es que son tan interesantes, son mm -hmm. tan interesantes cuando tú le sigues un poquito el, bueno, y lo sabes, Neus, ¿qué te voy a contar? Y es que ves la magia tan grande de, de que cada uno... Y, y, y por eso a raíz de ser madre, fue mucho gracias a, a los hijos de amigas mías, de verdad, o sea a los niños, a los amigos de, de Enrique, de mi hijo. No, aprendí muchísimo con ellos de eso, de cómo cada niño nace diferente y cómo somos nosotros los adultos, de verdad. Y esto lo digo de verdad desde el sentimiento más profundo y me incluyo, porque tenemos tanto que sanar y tanto que... Como tú dices en, en, tu, en tu marca, ¿no? Que dices, hablas de enriquecer, ¿no? Pues los niños también enriquecen, ¿no? Muchísimo. Tu marca enriquece y los niños enriquecen la vida de los padres y de quienes tienen a su alrededor. Por eso, Así bueno, es. pues vamos a concluir ya esta, esta entrevista que me ha, me ha encantado. Bueno, y sí. Y bueno, eh, agradeceros a todos por estar presentes también en esta entrevista. Agradecer a Mercedes Muchas su testimonio gracias. y bueno, pues continuaremos con más entrevistas y bueno, desearte pues que sigas con tu niño tan, tan enérgico y <risa> tan, tan precioso y bueno, pues nos vemos por aquí. Bueno, pues a eh, gracias a ti Neus y, y por tu trabajo por tu misión por tu valor que es, tan, que es el valor de la valentía de, de, de, de hablar de, de, de, de romper la creencia y el, y el valor que aportas o sea Muchas que gracias. muchísimas gracias y padres empoderaros que sois la bomba <risa> que nada es casualidad que esos niños tienen muchísimo que enseñaros son ellos nuestros maestros son ellos por una educación consciente y emocional y despierta. Muchas gracias. Gracias, gracias Neus. Gracias.